La Policía Nacional apresó a un hombre acusado de herir de bala a otro para presuntamente despojarlo de una motocicleta en esta ciudad. Alexander Rodríguez García, alias Alex Tatuaje, de 24 años de edad, fue capturado mediante orden de arresto para ser sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Bueno, yo no tengo conocimiento de lo que me están acusando, yo paro trabajando tranquilo en mi casa. Bueno, dicen que tú heriste a esa persona. no. Ellos pueden venir a verme, yo no he a nadie, nunca he dado un tiro a nadie, ni uso arma tampoco. ¿Te acusan de que para cometer esto es un atraco que cometiste? No, no, yo no tengo necesidad de robar, yo trabajo, yo hago mis tatuajes, todo el mundo lo sabe, a mí me conoce, no tengo necesidad de robar, ¿qué van a robar acá? ¿Un motor? ¿Un celular? Entonces, ¿qué, ¿por qué tú piensas que te están involucrando en esto? No sé, yo, yo salí de un pronto, ahí coimado, y me agarraron a mí, por la cédulas fue, que me traían, que no la tenían, ¿Y, y ahora di es, que esto. ¿Qué antecedentes sabes? No. ¿Eres inocente, ¿cierto? Claro, yo no he hecho nada, ni tengo ningún vínculo con nadie, no he colaborado con nadie, no estoy en nada, con un sobay más nada, nada. ¿No no. no es importante? ¿Y por qué no me buscaban nunca, ni me veían la policía, ni por qué no me buscaban ni nada? ¿Entonces por qué tú crees que te vinculas a mí? No sé, pues eso fue aquí ahora. ¿Dónde tú estabas en ese momento? ¿En qué momento? ¿En el momento que pasó bueno, que yo ni sé ni de qué es. Tú sabes ni cuándo fue ni nada. Ya. entonces que inocente? ¿verdad? Claro, un 100%. Sale, sale. Yo no entiendo. La pero gente no lo sabe. sabe, la gente me conoce, que yo lo que hago tatuajes, Yo no tengo problema con nada, ni a los ni nada. La gente lo sabe. No lo Para NTN, Ileana Durán.